El próximo 9 de enero estaremos en las calles de Oskalería mostrando nuestro apoyo a la convocatoria desde los países catalanes. Vamos a defender los derechos humanos que deberían defenderse siempre, no únicamente cuando interesa. Y vamos a defender que se acerquen los presos y los exiliados vascos y algo tan simple como liberar también a los presos. Enfermos, se trata básicamente de defender los derechos humanos y ahí siempre estaremos, mostrando nuestro apoyo desde los países Catalans a Euskalería. Con vosotros siempre.